Alfredo Ah, espectacular la mojota, ¿no? esta es para, para el río, ¿eh? para el río, no, hermosa medida, la medida va, ah, que va, para el peceray grande, ¿eh? hermosa medida, espectacular. Let's Ahora no las veo ahora boca, la veo. ¿no? Ahí es, ¿Ese, ¿no? ¿Un más? ¡Vamos! ¡Te Vos dijiste, después del mediodía cuando calienta el sol Bien, Luisito Eh, la nota Ahora, ¿a costado? Bueno, apareció Javi <risa> Vamos, ¿eh? A ver, te La foto me lleva, eh. Sí. Cuando sí, quieras. Amigo, amigo, amigo. No, anota, te aviso. Sabes? ¿Qué? Para la derecha, dale para la derecha, vos. No, que viene foto y que la poniendo libre. Los demás tienen que correr. Es verdad. ¿O bueno, no? Como no lo voy a correr. Como. Bien, como, está, ¿eh? como con la lisa. Mirá, mirá, mirá. cómo. Menosito, bien. ve sí, Vale, bueno, Se comió los dos. Rarita, así bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, ¡Vamos, Trumá! ¡Venga, venga! ¡Vamos! Gracias. Bueno, tri, tres grandes ya. Mirá qué pescado. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Qué amigo! Le dejé la caña, fíjate. ¡Qué es ¡Qué sé! ¡Qué es esto! Es esto. ¡Tremendo ¡Qué sauro. Espectacular. Río de la Plata, zona norte con Javier Vila. Tremendo. a, venir a, buscar a estos grandes. Mirá qué pescado.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 Más cerca de la zona de pesca Claro, estamos se servitas Claro, pueden venir, descansar acá, ir a pescar hacer A la noche descansar, comer algo Y volver a salir a pescar, ¿no? Tal cual, estamos a media hora de cualquier punto de pesca Más o menos, de acá del alojamiento acá Que tenemos el Imperio del Pique Para los que lo quieran ver en Instagram Y bueno, yo soy Javier Vila, me pueden buscar en Facebook O en Instagram como Javi Guía de Pesca Dejo un abrazo a todos y gracias por, por hacerme la sí, nota Gabriel Gracias Javi, espectacular, gracias